El tamaño de este meteorito es de 3.280 pies, cerca de un kilómetro de diámetro. Tiene una altura 25 veces superior al del Empire State de Nueva York. El asteroide fue descubierto en el espacio en 1994 por el astrónomo Robert Magnum en el Observatorio Sydney Spring de Australia, que por cierto este meteorito está calificado como extremadamente peligroso debido a su tamaño y a sus acercamientos a la Tierra. Los expertos dicen que un asteroide de este tipo suele golpear a un planeta cada 600 mil años. Algo muy extraño que está sucediendo en las afueras del espacio es que las fuerzas armadas han disparado misiles contra este meteorito pero parece estar blindado con una especie de protección para que no pueda ser destruido. Parece que alguna raza del espacio quiere ver el planeta tierra destruido. Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Recuerden que ya pueden unirse y ser miembros del canal